Bueno, está claro que los nativos digitales, o al menos así nos lo venden, se mueven como pez en el agua con las nuevas tecnologías, internet, redes sociales, etc. Sin embargo, tenemos claro si tienen los conocimientos y habilidades para hacerlo de una manera adecuada, para sacar un rendimiento positivo a los medios digitales que tienen a su alcance, bueno, pues esos conocimientos, habilidades y destrezas que en conjunción con los valores que les incumben, y una buena actitud es lo que se define como competencias digitales. Es importante que las conozcamos, que las trabajemos con nuestros hijos en casa y que también el colegio sea un apoyo a través de programas como Segurescola, del que os he venido hablando y que podéis consultar en más detalle en Captain.com. Bueno, no me enrollo más y vamos a hablar directamente de las cinco competencias digitales más importantes relacionadas con la ciberseguridad de nuestros hijos. En primer lugar y más evidente es la protección de los dispositivos, ¿no? que les concienciemos de la importancia de no conectarse a wifis públicas, que las cámaras web de los dispositivos estén siempre tapadas, que estén actualizados sus sistemas operativos, que no naveguen ni se descarguen archivos de dudosa procedencia. Ese tipo de cosas harán que los dispositivos estén más seguros y blindados a ataques externos. En segundo lugar, la protección de sus datos personales y su privacidad. Es un tema que lo tienen que tener a fuego. El conocer con quién comparten información y hasta qué punto deben hacerlo, básicamente que piensen antes de publicar nada si quieren que esa información sea de dominio público. Como os he dicho otras veces, en internet hay muchísimos perfiles falsos que sean capaces de identificar esa información y esos perfiles falsos para no tener contacto con esas cuentas. Al final es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? las competencias digitales les van a dar esa habilidad para filtrar y gestionar toda esa cantidad de información a la que acceden nuestros hijos a través de internet. La protección de su bienestar físico y mental. ¿A qué me refiero? Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones del bienestar digital, ¿no? de el sacar de las nuevas tecnologías y del mundo digital solo cosas positivas que nos ayuden, que mejoren nuestra calidad de vida, nuestra forma de trabajar nuestras relaciones sociales, pero que les pongamos ese límite cuando nos van a afectar, por ejemplo, al sueño, cuando nos van a producir ansiedad. Bueno, pues que nuestros hijos pongan por encima de todo su bienestar físico y mental, que tengan ese criterio para identificar cuando las nuevas tecnologías no les están haciendo ningún favor. Y bueno, como decíamos siempre, prevenir los riesgos es la forma de actuar más inteligente. Sin embargo, hay veces que surgen problemas en nuestra vida y debemos saber actuar ante ellos, ¿verdad? Bueno, pues en el campo digital ocurre exactamente lo mismo, con lo cual nuestros hijos deben ser capaces de actuar ante problemas que surjan en su ámbito digital, ya sea verse envueltos o conocer de un caso de ciberbullying, de que les contacte un contacto no deseado, si son víctimas de un robo de información bueno en todos esos casos darles un pequeño protocolo o, al, o pautas para actuar ante ello en definitiva la ciberseguridad de nuestros hijos recae en la educación que les demos a este respecto vale al final es otro aspecto más en el que debemos educar y acompañar a nuestros hijos y para que no estés solo en el camino te invito como siempre a entrar en gabting.com y aprovecharte de todos los recursos que hemos preparado para ti muchas gracias y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo